Bienvenidos a nuevo video, bienvenidos a Minecraft. Otra vez, hace tiempo que no subía Minecraft y se pregunta por qué no he subido Minecraft. Es porque Pero no es en mi casa. Bueno, a lo que venía. Hace muchísimo que no traigo Minecraft por una cosa, porque no he... porque estoy en la secundaria y ya me están dejando muchos trabajos. No he podido grabar y ahorita en mi país son las 5 de la tarde y me está tomando muchísimo grabar. Recuerden que yo tengo 30 minutos y bueno. Le he dado mi buena viciada a Minecraft aunque no he podido grabar porque no he jugado mucho. Bueno, la verdad es que sí he jugado mucho pero no he grabado, no sé por qué. Y ya hubo eso, tengo un poquito de tiempo y no me doy, pero no puedo no, para grabar. La edición no sé cuándo la, la hago. Me toma unos 5 horas editar así que... Ay, por pues, cuando cuando han venido a mi casa mucha gente piensa que tengo a mi en el sótano no tengo a mi en el sótano tranquilos tranquilos no hay nada bueno para empezar reparé la espada con empuje todo bien salimos está la aldea okay, lo voy a censurar y mi propia granja venga aunque no, no funciona del todo bien la verdad no funciona bien no la de bien vamos a intentar Aquí mi espauro, no pasa nada. el día de hoy solo lo vamos a lo voy a dedicar a la casa de animales ¿Los ¿Tú? ¿Tú ¿Te ¿Te recuerden que si es difícil Pueden romper puertas los zombies. Estoy jugando la versión de Bedrock. Aquí se pueden romper las puertas. Dejé un montón de antorchas y así las puse todas en No sé por qué. No me lo La guerra no da más fuego a morir. En los siguientes minutos no hice nada más que cultivar para conseguir pan. y decidí irme a la mina. Y pasó. Lo siguiente. De soviago, cuando lanza su ataque, entonando fuerte su canto. La y era muerto. los héroes sí, sí, Los niños siguen haciendo water drops ah, ¿Ven? No soy bueno, pero bueno Voy a pillar hierro porque lo voy a ocupar para hacer una manualidad Las giran y No lo no pueden escuchar Levántate y dile una vez más Nadie nos puede más Y eso que apenas vamos a la mitad del, del episodio, pero hoy... No, no, no. No puede ser. Diamantes. Vale. Y hey. escucho una brujita que si quieras un poco de pero bueno, ya estoy feliz porque encontré